Nos encontramos ahora con Guillermo Ortolano, coordinador de formación de sindical del Ministerio de Trabajo de la Nación para poder hablar respecto a los talleres que se están dictando en este momento en la Facultad de Derecho aquí en Corrientes. Guillermo, muchísimas gracias por recibirnos y bueno, sus palabra de apreciación ante el público, la concurrencia, los talleres que se están dictando, ¿no? Bueno, buenos días, ¿cómo va? No, la verdad que el marco de esta jornada de formación sindical, no, la primera que estamos haciendo en Corrientes... Eh, nada, vos lo, lo estás pudiendo ver, está el salón lleno a ver estas propuestas, las estamos llevando a todo el país desde el año 2020, ¿no? eh, en el año 2020 lo hicimos de, de manera virtual, tratamos de federalizar la formación lo, lo más posible ¿no? y ese año capacitamos casi 5.000 delegados de organizaciones sindicales después en el año 2021, ya cuando se fueron aflojando un poco las medidas sanitarias, llegamos a los 9.500 delegados capacitados ¿no? a través del programa de apoyo a la formación sindical, ¿no? una política de Estado que se inició en el 2007, ¿no? que es un Estado presente, colaborando con las organizaciones sindicales, dotándolas de herramientas para que los sindicatos sean actores protagónicos en el diálogo social, aporten soluciones en los conflictos laborales, enriquezcan el sistema de relaciones laborales, ¿no? Y que bueno que entre todos, ¿no? el sindicato, Estado y empleadores podamos llegar a acuerdos que nos permitan reconstruir toda la matriz productiva de nuestro país. Los resultados de esta charlas a nivel nacional ya se están viendo, se han logrado, se han obtenido charlas, se han obtenido acuerdos a partir de, estas, de estas, estas, estas, estas, estos talleres que se vienen dictando. ¿O qué ve, cómo ve usted como el resultado de estos talleres? A ver, y los resultados se vienen dando en algunos, en algunos sindicatos se dio que, que a través de estas charlas empezaron a organizar los compañeros y hubo algunos recambios generacionales no donde los, los compañeros más jóvenes pudieron lograr la victoria en las elecciones de los sindicatos lo vemos también en lo que fue la difusión de, de la ley de teletrabajo no donde se hizo un trabajo fuerte explicándole a los sindicatos en qué consistía la ley, cuáles eran sus derechos y eso se vio plasmado en en la implementación de la temática en algunos convenios colectivos de trabajo que se dio, ¿no?, como te decía, en este marco tripartito, ¿no?, en la negociación colectiva en el ministerio entre los sindicatos y lo, los empleadores. ¿Cómo oh, sigue sí, entonces la agenda ahora de estos talleres de formación sindical, no solamente en corriente, a nivel general, también continúan en otros lados? Eh, sí, mañana vamos a estar en, en El Chaco, eh, después, bueno, también venimos trabajando en Córdoba, en Bahía Blanca, donde ayudamos a la CGT a armar la Escuela de Formación Sindical. Estamos también trabajando en conjunto con la CGT Nacional, donde implementamos eh, la Escuela Superior Sindical Peronista. También implementamos, ¿no? a través de convenios con universidades nacionales, diplomaturas para los compañeros de los sindicatos, no solamente para que se formen, sino también para acercar al compañero a las entidades educativas y que de esa forma colaborar a ver si les puede ¿no? generar la inquietud de, de seguir perfeccionándose en su carrera y en su profesionalización. ¿no? Guillermo, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, desde eh, ya agradecidos. ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por estar acá.